Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, tan importante acerca de la vida de una persona que admiro mucho como es Paulo Freire. El título de la comunicación es Vigencia del Pensamiento de Paulo Freire, un estudio bibliométrico. Soy Ingrid del Valle García Carreño, venezolana, ciudadana del mundo. La estructura de la presentación es la siguiente. Introducción, metodología, resultados y conclusiones. Introducción. Con esta investigación se busca comprender la evolución de la obra de Paulo Freire. Se honra al autor la filosofía de Freire, cien años después aún tiene vigencia y forma parte de de criterios como son las escuelas inclusivas e interculturales. Términos como tolerancia, convivencia, multiculturalidad, el otro, diálogo, curiosidad profunda, cultura, identidad cultural, ser diferentes, escuela democrática, metodología del cambio, la coherencia, la reflexión-acción, la cultura popular, la sensibilidad, la práctica educativa, la ética, las desigualdades, la relación dialéctica y la inclusión son el abanico de términos que caracterizan su pensamiento. Metodología. El objetivo fue tener una visión holística de la obra de Paulo Freire, así como el estado del arte de la producción científica de las distintas áreas. La metodología que se utilizó es la bibliométrica y dar la respuesta a las preguntas de investigación y proporciona una revisión de mayor alcance de la investigación existente. Se analizan los artículos científicos para el periodo de 1972 al 2021. Se utilizó para el análisis la base de datos Scopus y también se usan herramientas como son Mendeley, Bibliométrica, Estudio R y Voz viewer Se analizan la autoría, la ocurrencia de resúmenes y las palabras clave. En este estudio se realizaron siete pasos. En el paso número uno se define el estudio. Paulo Freire. Se selecciona la base de datos, Scopus. La metodología y diseño de investigación se corresponde con un análisis bibliométrico. Los criterios y ajustes de la investigación tienen que ver con el tipo de documentos sujetos a análisis, como son los artículos de investigación, que en este caso fueron 969 artículos. Solo se utilizaron los artículos de investigación de la base SCOPUS. En el paso 5 se resumen algunas de las variables analizadas, como son evolución anual de las publicaciones para el periodo en estudio, los autores más citados, los países, principales universidades, áreas de investigación En el paso número 7 se visualizan las unidades y redes para los términos y los clústeres del periodo. Redes de coautoría, términos clave y los clústeres de densidad en las palabras clave. Resultados del análisis de las variables de Scopus. En el análisis de la producción de los documentos por año, observamos que el primer artículo que aparece es del año 1972, de un autor denominado Joy A.S. El título del artículo fue Freire y la concientización de la educación de adultos. En esta gráfica se observa que se incrementa la producción de artículos a partir del año 2020 con 102 artículos. Le sigue el 2021 con 124. En relación a los principales autores del tema, observamos a Heinemann, el cual tiene 17 documentos. Le sigue Robert con 13, Mayo con 9, Bueno con 7, Streck 7, Torre 7. Al analizar los documentos por país, Brasil está en el número uno con 319 documentos, seguido de Estados Unidos con 267, el Reino Unido con 97, Canadá con 46 y Australia con 31 documentos. El pensamiento de Paulo Freire es universal, se observa en casi todas las áreas. Destaca la, el área de ciencias sociales, arte y humanidades, enfermería, medicina, psicología. A continuación, se van a visualizar los análisis bibliométricos, coautoría y palabras clave. Para esto se utilizó el software. Boss viewer. En el análisis de autores, se visualiza en la red como Hedeman en primer lugar. Luego se observa a Lugueiti, Gontijo, Guber, Buckets, Amestoy, Gómez y Hardy. El tamaño que tiene la etiqueta nos da la importancia del autor. A mayor etiqueta, mayor importancia. Y ha sido más referenciado. En el estudio de densidad, se observan con color amarillo los principales autores, como son Heidemann, Gontijo, Beiketz, Amestoy y Gómez. En el análisis de las palabras clave representados en la red, se observa que las palabras que más se repiten son educación, cambio social, justicia social, profesor, consumidor, humano, mujer, niño, adulto, psicología, enseñanza. En esta red se agrupan casi todas las palabras clave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 En esta red, se agrupan casi todas las palabras clave de los artículos revisados. Como principales reflexiones, el uso descriptivo de los estudios bibliométricos nos dan información cuantitativa sobre los artículos publicados a nivel de país e instituciones. Dichos datos permiten un análisis comparativo de la productividad científica. Otra de las reflexiones es que la bibliometría es una parte de la cienciometría que aplica métodos matemáticos y estadísticos a toda la literatura de carácter científico y a los autores que la producen, con el objetivo de estudiar y analizar la actividad científica en, en un área específica. Este tipo de estudios es útil a todas aquellas personas que están estudiando doctorado o que piensan abordar un tema en específico.